Cosas que os dijeron y que son mentira. Hola, ¿qué tal? Estáis? ¡Oh, ya! Yeah. Hoy vamos a hacer la primera videoreacción para que salga bien. Toca madera para que salga bien. Encima, ahora tengo dos focos. Antes tenía uno, ahora tengo dos. Vamos para allá porque estoy hablando mucho. Oh, los mitos. Vamos allá. A ver. Mito. Han... Explícate. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo visión nocturna? Estamos locos, Sonia. Vamos a ver el segundo, a ver si es verdad. Nos cuenta. Los Fruit Loops tienen diferentes sabores. Mito. Eso ya se sabía. Lo pone. ¡Pone los colores! ¡Wepa! Recuerda darle un me gusta para que pienses que son diferentes sabores Pero es el mismo todo el rato Solo se un niño de 3 años ¿Cómo va a destruir una persona una moneda? ¿A un mosquito? Puede que lo mate Pero a una persona no Cómo que tiene un lado oscuro? Cómo que tiene un lado oscuro? No, la luna no va a usar la fuerza para gobernar. Nuestro satélite está influenciado por la marea con la Tierra, lo que significa que siempre estamos mirando a un lado, pero no hay uno oscuro permanente. Vamos a ver qué es eso que nos cuenta. El chocolate es malo para la salud. Vaya, si no es un mito, ¿ah? ¿eh? Pero... Te da un atracón de chocolate y te pones ahí a comer a lo bestia. Puede ser que acabes en el hospital. Puede ser, ¿eh? Pero tampoco te pases. Come chocolate, pero no te pases de la raya. Siguiente mito. ¿Es verdad o no? El fin de semana te ayudará a recuperar el sueño perdido. Mito. Esto es lógico. Los zombies son reales. ¿Cómo que verdadero? Espero que lo vengan en mi casa y me coman, ¿eh? Acaba de decir que es muy probable que en el futuro haya un apocalipsis zombie un hongo que tiene un nombre muy largo que no quiero pronunciar se apodera de las hormigas con sus pero qué nombre es ese pa un bicho qué nombre es ese el organismo vivo más grande es la ballena claro sin... el elefante africano oshak sí <risa> mito nos han estado engañando o sea que no es verdad cómo que no es verdad vamos a ver la ballena tú sabes lo que tú tú sabes lo que es una ballena azul las dimensiones de cercharrraco y el elefante africano es bastante grande de hecho la ballena azul por lo que yo a mí me han enseñado la ballena azul es el animal más grande ¿eh? acuático el elefante es el animal más grande terrestre engañado? es mentira los murciélagos sí que pueden ver pues hacen los ciegos los, Fíjate. los son reales verdadero Ah, pues yo quiero ver uno. Uno son caballos. Los binados son probablemente los culpables. Un solo cuerno puede ser una anomalía genética que se encuentra en algunas especies. Entonces no es verdad. Entonces no existen. La miel nunca Esto es lo que, que me lo han dicho. Mito. Me han engañado. Es mentira. A ver que no se... Sé. Explica. Si la dejas descubierta en un ambiente húmedo, se estropeará. Sin embargo, mientras se mantenga tapada y no se le añada agua, la miel no debería echarse a perder. Hombre, es lógico que si lo dejas abierta, además pueden entrar bichos, no dejes la tapa abierta. Esto ha sido todo, dejo para aquí cosas, para que te suscribas. Vale, quieta para. Quizás te preguntes, ¿por qué está la cámara así y no está como estaba? Pues porque me ponía memoria llena. Y no puedo hacer nada, así que hice lo que pude. Pero bueno, eh, te dejo con el video. Hay vídeos, eh, lista de reproducción y todas esas cosas. ¿no? Ah, tengo que apagar los dos focos porque me estoy quedando de gata. Y dirás, esas gafas son de mentira. Bueno, pero son gafas. Ya, ¿por qué son naranjas? Pues porque es mi color favorito y porque son las que habían. Y más? Ya está. Espero vernos muy pronto y que te haya gustado este vídeo. Y que te esté gustando los pequeños cambios que estoy haciendo. Como estás viendo, pues tengo un croma. Hago esto, que estoy aquí medio hablando. Estoy haciendo varias cositas. ¿eh? Espero que te guste y nos vemos en la próxima. Adiós, chao.